En jueces de primera instancia habemos 52 mujeres versus 48 hombres. Más o menos así se compone la judicatura chilena en primera instancia. O sea, estamos prácticamente 50-50. A medida que se va subiendo la pirámide en las cortes de apelaciones, ya se empieza a revertir esa situación y empiezan a ascender más varones. Se está trabajando a nivel poder judicial institucional equiparar los cargos. Y al llegar a la pirámide, a la suprema, eh, los cargos ahí son mayoritariamente varones, menos mujeres. Eh, en la condena de la Corte Interamericana que se dictó el 24 de febrero del 2012, se ordena al Poder Judicial especialmente a que se capacite a todo el Poder Judicial en materia de orientación sexual, identidad de género y género con especial énfasis en discriminación. La opinión de un juez hombre siempre está más validada, siempre está más legitimada. Para que nosotros podamos ser escuchadas, tenemos que ser dos, tres veces mejor que estos hombres. Tenemos que esforzarnos muchísimo en esos espacios. Se nos somete a una crítica muy fuerte. Y eh, a menudo pues, se nos tilda de que somos inestables, y hasta se nos dice que podemos llegar a ser locas e histéricas por el solo hecho de querer defender nuestras opiniones y puntos de vista en situaciones muy, muy difíciles. ¿no? En México es, eh, ha habido mucha apertura, hemos avanzado mucho y hemos logrado las mujeres eh, llegar a cargos que antes no hubiéramos podido hacerlo. Pero llega un punto, hay un límite. Ya cuando tenemos que llegar a los cargos en donde hay toma de decisiones, a los altos cargos en la cúspide de la toma de decisiones, no tenemos cabida y ahí es donde empezamos a tener problemas. ¿Qué pasa entonces en este caso? Este es el panorama y nadie dice nada. El problema de las estructuras patriarcales, el problema de los patrones sistemáticos de violencia de género, es que creemos, ya no como mujeres, sino como sociedad, que es lo normal. Pensamos que es lo normal. Ante la Corte Suprema de Justicia se ha accionado fuertemente mis capacidades para estar al frente de este juzgado de mayor riesgo, de, no desde el punto de vista de la presión académica, sino desde el punto de vista de la estabilidad emocional y psiquiátrica. Y esto es una diferencia muy esencial. Porque en ninguno de los casos de los compañeros jueces ha sido cuestionada estabilidad emocional y psiquiátrica, únicamente en el caso de las juezas es cuestionado. Y hablo de juezas porque también han sido solicitado este tipo de exámenes para magistradas de la Corte de Constitucionalidad.